¿Qué tal amigos del Rey? Ya estamos aquí con ustedes nuevamente. Hoy es un día muy especial porque es Día del Niño. ¿Qué día especial es? Ah, es que el Día del Niño es un día muy especial, muy emotivo. Porque a los que ya no somos niños nos transporta cuando éramos niños y en la, magia. Porque yo creo en la magia. Para mí, la magia existe. Eso de especial, de bebés especiales, pues para los niños, ellos son los que celebran. Bueno, a ellos se celebran, te compran este, ellos se comen los dulces, y tú, pues, magia? Bueno, es que la magia, la, la magia comienza cuando tú te reflejas en un niño y ves lo feliz que se pone. Entonces, tú asimilas esa felicidad y te conviertes el niño, tú te puedes convertir en un niño. Eh, muchas veces me han dicho que no se hay Incluso hasta maestros, jefes, patrones, gente grande, me dicen que no se hay tanta tiempo. ¿Cuántas horas de volverse De hecho, cuando uno piensa como niño, este, surgen. ¿no? ¿Ya Sí, pero repente han muchos no problemas. Nah, nah, nah. Es que mirarías para que la magia exista, para que la magia realmente exista tienes que hacer a un lado los prejuicios y esas cosas que a nosotros como adultos nos entorpecen para dejar fluir ese niño que nos ¿Llevamos un niño adentro? Claro, un niño en el espíritu del alma ¿En dónde? En el alma Ah, en el alma <risa> Llevamos un niño adentro del espíritu del alma Entonces, este... Sí, sí, sí. Ah, no te preocupes, este, mira, vamos a hacer un experimento, sí. ahorita vas a hacer un lado todo eso que te dije y vamos a concentrar, pero de una manera, este, relajada, ¿no? como que supere, no sé. Ya sé, has visto la película de Peter Pan de One la caricatura de... A ver, dime más horas que. Hay una escena donde Peter Pan les dice a los niños para que puedan volar. De hecho a eso, a lo de sacar la magia, piensen en algo encantado y los otros dicen, algo bello, muy hermoso. <risa> eso es lo que tengo que hacer. Así es. Pensar en algo bello, muy hermoso. Pues entonces vamos a pensar en algo bello, muy hermoso. ¿Y qué te parece si esa magia nos ayuda a transformarnos en marionetas? Uh, ¿Por qué marionetas? Ah, porque a sí. la marioneta le gustan a los niños. Ah, bueno. ¿Listo? A ver. Wow. ¿Qué sucedió? Soy, soy una marioneta <risa> <risa> Y tú también eres una marioneta Claro, ¿qué te dije? La magia sigue existiendo <risa> Claro que se puede Oh, Estoy volviendo a recordar Cómo eran las cosas cuando era niño Y es verdad ¿En qué momento perdemos el rumbo? ¿En qué momento de veras? Eh, la vida nos nos absorbe tanto que, más bien las circunstancias nos absorben tanto que olvidamos eso esa, esa, ¿cómo se dice es que dejamos, dejamos de pensar en esas cosas positivas de las que todos los niños piensan, ¿no? En jugar, en divertirse, en ser felices. Ah, sí, es cierto. Yo todavía me acuerdo cuando estaba chiquito, o sea, lo que era la magia, me, a mí me encantaba este irme a la cama y eh, ponerme a jugar así y las luchitas así en la cámara. platícame, platica, mamá platica ya. <risa> Perdón, es que no, no puedo. Es que tengo mucha mucha esa, esa energía infantil. <risa> <risa> esa, esa energía niñez <risa> <risa> <Esa risa> que se puede decir. Esa energía de la niñez pues es que regresó. Ahora que somos marionetas. Oye, ¿te ves viene? Eh? Sí, me veo más flaco. <risa> <risa> Y más bueno. <risa> <risa> ya, ¿tú, qué, tú, ¿Tú qué recuerdas más de tu infancia? Joaquín? Ah, nosotros jugábamos a Los Pajaritos, un juego que todo el mundo ya olvidó, pero en algún tiempo fue muy bonito en nuestra época. Ah, Pajaritos sí. de colores Pues más o menos, era, éramos un grupo de amigos y este, entre ellos uno era el que vendía el pa, los pajaritos y yo los compraba. Hace cuenta que estás jugando a, a Los Encantados o cosas así. O a la, a la roña, ah, a 18, sí. no sé tú qué jugabas. Sí, exactamente. Bueno, nosotros no le llamábamos roña, le decíamos la traes. A la traes, la traes, la traes. traes, traes. Y la traes. Y luego, Pero es que es la roña porque tú la traes. ¿o la traes. ándale. Sí, sí. Y recuerdo que cuando pedías tiempo o te caías y así decías, tapona. Ah, y sí, así ya ¿sí? no te hacían nada, <risa> <risa> <No> quedabas protegido. <risa> También recuerdo la... Agua, que, hierro, eh, cierto, eh, agua y hielo, ¿cierto? Agua y ya te descongelabas. O hielo y te quedabas descongelabas y, y ya no podías correr. Y hasta que llegara otro te decía, ¡Agua! agua" y ya quedabas liberado. <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué, qué bonitos fue! ¡Ah, oh, sí, bonitos! Aquellos tiempos. Sí, es cierto, yo recuerdo mucho los memes de, que se ven en el Facebook. No sé si tú los has visto. Que están una foto de niños jugando en la calle y dice: Yo fui de la generación más feliz porque no tuve ni celular ni cosas así tecnología que me quitará mi, no sé sí, más, pues sí, esa, pues es inocencia. Y yo, creo que, yo creo que es verdad, porque ahora lo único que te cansas es el cerebro y los ojos estar pegado ahí, pero antes te cansabas completo, ah, o sea, pies, manos, espalda, todo te dolía. Bueno, la verdad no te dolía nada, pero caía rendido a la hora de dormir, lo que ya habías jugado prácticamente todo el día. ¿Qué te pasa, Paqui? ¿Qué, qué, <risa> ¿Por qué estás así? Es que estoy viendo una luz. <risa> No, pero, pero qué bueno que, que te acordaste de todo eso. Perdón, es que, es que te ves chistoso de marioneta, no puedo. Déjame decir. Pero fíjate que ahora, ahora que soy marioneta siempre me imaginé con una playerita naranja tipo polo. Es sí, me encanta. Sí, de hecho yo nunca había usado una camisa roja, pero me gusta. <risa> pero fue porque de algún momento lo deseaste y ahora. Oh, pareciste Sí, yo siempre quise una playerita roja. <risa> y amigos que nos están viendo, Breaky Lovers y Breakers, este, si ustedes se identifican con nosotros y recuerdan cuando eran niños, pues pónganos en los comentarios, fueron niños a que jugaban, todos fuimos niños, pero a que jugaban. Sí, recuérdenos, una anécdota también, algo que hayan vivido al igual que nosotros, es, eh, yo pienso que somos contemporáneos, ¿no? Yo lo pues, pienso sí. <risa> sí. Y también para que les platiquen a sus hijos todo lo que... Pues, lo que lo que era esa infancia lejos de la tecnología. Es muy triste ver que hoy en día muchos niños están pegados al teléfono todo el rato. Sí. Sí, entonces, pues a lo mejor esa parte de liberarse de esa tecnología puede ayudar mucho a posar todo esto. Yo pienso que es lo que me pasa, que yo también de tanto estar pegado en la computadora, por eso ya este, en un momento de recrearme. Sí, tienes razón. Y no les digan a los niños, digo, no les digan a la gente, no seas infantil, ni tampoco dejen de decirles, este, ¿qué otra cosa Bueno, pues, <risa> este, porque sí, sí es cierto, Paqui, todos llevamos un niño dentro. Ay, así es, amigos Breaking Lovers, es que, ¿qué más quisiéramos que estar en este mundo de fantasía, de imaginación y de creatividad y de esa inocencia infantil que teníamos hace muchos años? Pero también tenemos que regresar a la batalla, ya se nos está acabando el break. Este break ya se, ya se acabó Así es Bueno, pues vamos a regresarnos aquí A ver, ¿cómo, cómo era? ¿Concentrémonos? Eh, era pensar en algo muy hermoso mm. A ver No, no pasa nada, nada. Te lo <risa> sigo viendo igual, como <risa> Marioneta Yo también te veo igual <risa> ah, A ver, a, a marioneta <risa> Otra vez, otra vez Una, Una dos, tres mm. <risa> Ya no. ¿Ya me veo humano? No, no, te veo igual. ¿Y tú cómo me ves? Pues marionetazo, marionetístico. ¡Paki! ¿Qué hiciste? Perdón, yo no sabía cómo regresar. Sabía cómo llegar, pero no cómo ah, volver. ¿Y por qué me lo dijiste al principio? Ojalá que alguien estuviera aquí cerca y nos ayudara. Oh, ¿Quién podrá ayudarnos esta vez? Sí, no, no lo sé. ¿Ahí viene alguien? ¿Ah? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? que no sé qué mundo, ah, Hola muchachos, cómo están? Estaba aquí vacacionando, verdad, viendo sus instalaciones, bien bonitas. Y escuché que tienen un problema. ¿Qué pasa? Uh, pues que estamos atrapados en un cuerpo de marionetas <ríe> y queremos regresar a, Pues a trabajar. <risa> pero qué de malo tiene ser marioneta, mira, no comemos, no engordas, no flachas, no pasa nada. Pero, pero, Ay, es que a poco se nos va a quedar, quieren regresar a ser humanos otra vez para chambear? Uh, es una pregunta muy difícil, <risa> este, eh, pero sí tenemos que regresar porque tengo hambre y no puedo comer como marineta. <risa> ok, les voy a ayudar, es muy sencillo, tienen que recordar que la infancia es algo muy bonito, que es un recuerdo muy bello que tenemos en nuestro corazón, gracias a todos los recuerdos que tenemos de nuestra familia y principalmente de nuestro señor Dios. Así que primero tienen que recordar esos momentos, enfocar toda su energía en Dios y van a ver que podemos regresar a la normalidad. ¡Wow! Eh, a ver, ¿Y a todo esto quién eres? Ah, yo soy Rodolfo, pero me dicen Hito o oh, el profe ¡Ah, el profe, oh, oh, el profe. profe. Mucho, gusto, ¡Mucho gusto, profe mucho gusto. ¡Mucho gusto, mucho gusto! Muy bien, entonces haremos lo que nos dices. Hagámoslo, oh, concentrémonos. Con bien, todos juntos, una, dos, tres. Wow. Ah, ¡Listo! Hola otra vez, ya te veo como tú. <risa> ya soy yo otra vez. Ah, hola. Hola, ah, así me has dicho. Marioneta. Ah, pues es muy. fue muy padre esta experiencia. Que te dije. Sí. De vez en cuando háganlo. de veras, este, recuerden sus infancia. Es, es un escape muy pequeño de la realidad pero que de alguna manera te ayuda pues, a recobrar fuerzas a darle un nuevo sentido a tu realidad y todo eso, Bueno, el punto es que nos acompaña Rodolfo, Rodolfo mejor ¿no? conocido como el profetito Así es Platícanos de ti Bueno, pues, yo soy originario de Michoacán pero ya tengo aquí ya 12 años, aquí viviendo en Guanajuato soy psicólogo especializado en educación y pues ahí andamos charriando en el Instituto de Nobreito que también es parroquial, o sea, acá andamos en el mismo pueblo, ¿no? en la misma chamba ya tenemos ahí 7 años para ubicar en el escurredo, un costadito de la parroquia el Instituto de Nobreito, pues ¿no? ya vamos igual, entonces en ya que existe todo este ¿A qué te dedicas específicamente con los niños con chavos? ¿no? Vean, en, así netamente en el instituto yo trabajo de secundaria, primaria y secundaria. Lógicamente cada uno con su no digamos cuando hablamos de que el que se la baja adaptan a la y alta, a baja y alta, a todas ¿Qué le tienes a ofrecer a los jóvenes niños que están acudiendo a su Ah, miren, casi siempre, es lo que yo les digo a mis alumnos, vemos la religión no como bien seria. Nada más es andar con el Rosario nos y la Biblia y no salimos de una religión. O sea, cuando lo que les digo yo es que estar con Dios es más, es más que eso. Simplemente lo que vamos a ver en el video más adelante es cómo Dios quiere que el cielo sea para gente sinceramente feliz. Como yo lo que les permito es que tenemos que hablar lo que vamos a hacer tal. con ustedes en las que es hacer que los niños vean la religión más a fondo con sus ojos infantiles, que son ojos limpios, son ojos bellos, porque como pues, repito, o sea, a veces la queremos ser tan dura que no, o sea, no, no es muy padre. O sea, que esa es la forma de la sección, de que los niños vean esta religión bella bonita. De hecho sí, amigos Becky Dovers Inviten a, bueno, también ustedes Ven el próximo video que El eh, productito, Rodolfo Nos va a presentar en algunos momentos En estos canales De redes sociales de Semanal, ¿no? Semana de audio, sí. Ajá, así es Un video muy padre que tiene preparado Ese es, como decimos, es especial para los niños Pero también para los niños Que llevamos dentro de nosotros los adultos sí. Así es, sí porque Lo comentamos hace un ratito queremos ser tan adultos que nos volvemos cotidianos y ser cotidianos. O sea, así que es, es un pedacito de perder tu, tu forma de ser real. Mis la verdad, son reales, son bien transparentes. A veces es demasiado. Yo no me he inventado papás, a ¿verdad? <risa> <risa> Pero tenemos que regresar a ese vuelo Así que lo que comentaban hace ratito, que lo estaba observando, es que es padrísimo. Es regresar, es tomar esa parte Pero si no vamos ahí, con No, esa parte real de... Es Yes. Yes. entonces estén al pendiente en nuestras redes. Próximamente estaremos publicando el día de hoy este video de Rodolfo y el propio TikTok. Gracias. No, gracias, gracias. Y bueno, aquí pues ha llegado el momento de anunciar a nuestros pequeños ganadores, este, pequeños grandes ganadores del concurso Jesucillo. Digo, Jesús y yo, ah, ¿verdad? Este, y tenemos a. Y estos son los ganadores: Paolo Centeno. Marlene Chávez, Amairani Centeno, Alexa Chávez y David Centeno. Si escucharon bien sus nombres, a ustedes amiguitos, acompañados de sus papás o de algún tutor los esperamos en las oficinas de Gauden la siguiente semana, de martes a sábado, de 9 a 12 de la tarde, para que recojan sus, eh, eh, sus regalitos, así es, en las oficinas de Gauden, eh, es Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, así es. Y bueno, amigos, si les gustó este video, por favor, compártanlo, disfrútenlo. Este, síganos en nuestras redes sociales, que en todo nos encuentran como Semanario de Audio. Y recuerden, no solo de Papi, del de no, también de estrellas. Así es. Es importante recalcarles que en Facebook nos encuentran como Semanario de Audio. En Instagram nos encuentran como Semanario de Audio. En YouTube también nos encuentran como Semanario de Audio. En Twitter también nos encuentran como ADM. No, no sé, nadie va a... Así es. Entonces, no hay cierre. ¿eh? Este, visiten nuestras redes sociales, estén al pendiente y, pues, muchas gracias, todos por estar Bienvenido a este equipo Gaudium. Gracias. Y sí. gracias por regresarnos a la realidad. Gracias. gracias por regresarnos a la realidad y también gracias por, pues, sí, estas, este, consejos que son muy buenos para este atormentada y la vida tópica muchas personas. Muy bien. Los bolillas sí. sí. sobre todo. Muy bien. nos vemos. Feliz día de niño.